Pasador, disculpad. Bueno, igualmente quería agradecer a los asistentes en sala, ya que son horas un poco difíciles, y también quería agradecer eh, la asistencia a través del streaming, que sé que nos están viendo de, de diferentes países, incluso a través de, del charco. Muy bien. Eh, bueno, eh, antes de comenzar y entrar en materia, me gustaría hacer dos consideraciones. Yo creo que son importantes. Las técnicas como la emulsión siempre están englobadas en, en bajo coste o anteriormente, históricamente, siempre como de, de, segunda, de segunda categoría y demás. Bueno, yo quiero matizar un aspecto fundamental que bajo coste no quiere decir baja calidad. Eso es inherente. La emulsión bituminosa posiblemente sea de los materiales de la construcción que más innovación, lleva y recae en los últimos años. La emulsión es continua innovación. Y de esta innovación, que aunque en estos momentos de recorte presupuestario, de momentos difíciles, el sector apuesta por la innovación, por nuevas tecnologías, ya veremos una pequeña pincelada un poquito más adelante, pero de, esta, de este desarrollo de esta innovación se obtienen firmes, sostenibles y eficientes. Dicho lo cual, eh, quería traerles una reflexión, una reflexión que, eh, que cuando finalicé una, una ponencia en la segunda jornada nacional de ATEP, la, eh, la dejé encima de la mesa, que es, ¿empleamos las técnicas de pavimentación adecuadas a cada tipo de vía? Bueno, eso es un, es un tema a considerar y me, me gustaría que, que fueran reflexionando a lo largo de mi ponencia sobre ese aspecto, porque me gustaría que esto generara debate porque yo creo que es, que es importante. Con esta reflexión, como comenté, finalicé mi intervención eh, en, en una evaluación del consumo de, de emulsión a nivel nacional y, bueno, y abrió la mes, segunda mesa de eh, reflexión de la situación en España de las técnicas con emulsión. ¿no? Bien, desde la asociación, y concretamente yo con esta inquietud esta, de esta pregunta, de esta reflexión, elaboré un, un post un post que les, que les he traído aquí, que tienen ahí proyectado en pantalla, eh, para colaborar en ese multiblog que tenemos en, en la asociación, que, tenía, que tiene el mismo título que les he comentado. ¿no? Empleamos las técnicas de pavimentación adecuadas a cada tipo de vía. Bien. Eh, voy a intentar hacer unos, unas reflexiones o unos análisis para que intentemos llegar a un, a un entendimiento de, de resolución de estas, de estas inquietudes. Bien, desde el punto de vista en, en ingeniería. En, en, en las últimas décadas la ingeniería de pavimentos en España pues, se ha centrado mayoritariamente en la rigidez de las mezclas bituminosas para con ello eh, evitar deformaciones plásticas, como les he, les he puesto aquí. Es un, es un caso extremo y además no es una carretera eh, en España. Eh, dadas algunas experiencias en el pasado, principalmente en, en, en la red del Estado. Claro, para dotar de esta rigidez, pues se dejó de, de un lado, teniendo poco en cuenta que dotando de esa rigidez a la mezcla, eh, principalmente en la parte de diseño de la misma, diseñando mezclas agrias en cuanto a contenido de ligante, su comportamiento a fatiga era deficiente principalmente por, por esa eh, película de ligante que al final es la que cohesiona, eh, eh, recubre la, la, la, la partícula pétrea y al final cohesiona la mezcla. Por ahí les dejo ese, esta reflexión ¿no? y, y el comportamiento a fatiga, ¿no? en esas consideraciones ingenieriles de cómo están eh, pensados los software, eh, de, de esa importancia o esa tendencia de, de la rigidez para aplacar, un deterioro que, que hubo en su, en su momento. Bien, les he querido traer, y no puedo estar más de acuerdo, eh, con un post que, que escribió el doctor ingeniero Miguel Ángel del Valls, eh, con el título de ¿Por qué los pavimentos alfálticos de las carreteras españolas no son negros? Eh, hace una reflexión, se los he traído, les recomiendo, les recomiendo la, la lectura, y cuando hablé con el propio... Eh, autor de, del post eh, agradeció que lo trajera o lo trajera a ustedes para, para que lo tuvieran en consideración bueno, trata este tema que les he comentado y otros aspectos eh, mucho más en, en profundización bien, cuando uno circula con su vehículo por las carreteras principalmente de vías de media o de baja intensidad de tráfico y algún que otro eh, camino vecinal pues se encuentra en algunos de los casos eh, que el pavimento está fisurado, está cuarteado, incluso ya presenta eh, piel de cocodrilo, pues eh, claramente se está viendo que hay un agotamiento eh, estructural. Y la verdad es que no se entiende muy bien por qué ese pavimento se ha agotado estructuralmente, cuando eh, en la mayoría de los casos es un pavimento joven, es un pavimento que no tiene más de dos o tres años. Bien, pues uno, uno de los principales motivos de este deterioro prematuro ha sido la, la, la no adecuada elección de la, tía, de la técnica de pavimentación para este tipo de vía. Eh, las técnicas de pavimentación con emulsión bituminosa, al ser mezclas más flexibles y con un buen comportamiento a fatiga, fatiga, disculpen, eh, bueno, pero por, por per se, porque digamos que ante su ligante ha tenido menos envejecimiento a la hora de la fabricación, por ese, por ese motivo, pues son muy adecuadas, muy adecuadas de empleo para este tipo, para este tipo de casos. Bien. Eh, principalmente... Especialmente en vías de baja intensidad de tráfico o caminos vecinales, donde anteriormente hemos estado hablando viviendo en otras comunicaciones, pues que disponen de las esplanadas que, que tienen, pues todavía con, con más inri ¿no? de, del empleo de estas, de estas técnicas. ¿no? Porque esa esplanada eh, es más propensa a que sufra asentamientos. Asentamientos de, por per se, por el propio material que, que se ha aprovechado, eh, incluso por los escasos drenajes que pueda tener la vía desde el punto de vista longitudinal y transversal, con lo cual son más propensas a sufrir asentamientos. Nuevamente, comentarles que el empleo de estas técnicas con, con emulsión, que son mezclas eh, más flexibles y con una capacidad estructural diseñada acorde al tipo de vía para soportar esa carga de tráfico, es una solución muy adecuada que les traigo yo aquí para que ustedes sean conocedores, que aporta esa solución y prolonga en el tiempo su empleo y su utilización. Bien, hemos estado analizando, por un lado, los aspectos ingenieriles, pero durante toda esta jornada también hemos estado viendo que hay que tener otro tipo de consideraciones a la hora de, de elegir una técnica o de proponer una solución. Y cómo no, son los aspectos medioambientales sociales y de seguridad de salud. Los firmes con emulsión bituminosa no requieren calentamiento, como se ha visto también en, otro tipo, en otra comunicación, en ningún de sus materiales constituyentes en ninguno de sus procesos. Ni en su fabricación, ni en su extendido. Y cuando fabrica, vemos, hablamos de firmes con emulsión en templado, únicamente la mezcla se eleva en torno a los 100 grados. Eh, con ello se minimiza la emisión de gases de efecto invernadero que pueden tener incidencia clara en los procesos de cambio climático. Eh, voy a intentar dar un poco de luz a, a, anteriormente a, a, cuando se ha hablado de que los técnicos eh, de administración o, o, contra, o contratistas, o directores de obra o la propiedad, cada vez tienen más inquietud en temas de cambio climático, de elección de técnicas con el cambio climático. Bueno, Les quiero poner en su conocimiento que la asociación, desde el año 2009, está ha estado trabajando en un proyecto, que es el proyecto TRAC. El proyecto TRAC es técnicas de construcción de carreteras adaptadas al cambio climático. Fue un proyecto franco-hispano-portugués. Y que finalmente el, el, el objetivo de este proyecto, a base de una serie de análisis de tecnologías y demás, fue el, ha sido el desarrollo de, desarrollo de un software. De un software que integra estas consideraciones que cada vez están más encima de la mesa a la hora de toma de decisiones. Porque este software lo que pretende es ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista no solo técnico no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, medioambiental y de seguridad y salud para los trabajadores, los operarios que están manipulando este tipo de, de técnicas. Eh, hemos invertido desde la asociación muchos fondos y muchos esfuerzos y esperamos que eh, a finales de este año ya te pongamos, eh, dispongamos del software y lo pongamos a disposición de todos los técnicos para que puedan eh, manejarlo eh, abierto de una forma pública y tengan otra herramienta más que les ayude a la hora de tomar decisiones. Pero digamos que ya tiene en la cuadratura del círculo, parámetros eh, técnicos, económicos, medioambientales, sociales y de afección eh, seguridad de salud a, a, al usuario al, al operador que está que está manipulando eh, esta mezcla o, o aplicando la, esta tecnología. Bien, a conación con lo que he estado comentando, también les he querido traer un post, un magnífico post redactado por nuestra directora del comité técnico, María de Marcolas, que cita y, y les, les invito a, a, a que lo lean porque es, es muy, muy muy interesante. Es, el título es, ¿Será finalmente el cambio climático el impulsor de las técnicas de pavimentación con emulsión bituminosa? Les dejo ahí la referencia y les animo sinceramente a que, a que lo lean. Bien, con estas consideraciones que quería hacer un poco de preámbulo y que, y que pienso y considero que, que nos tiene que hacer reflexionar y pensar y estar de acuerdo o no en los puestos, pero que genere, que genere un debate... Eh, Quería hacer una exposición de firmes con emulsión, qué aportan estos firmes para cada tipo de vía y, como consecuencia, qué técnicas de aplicación de pavimentación para adecuadas a eh, IMDs y demás. Bien, no se asusten. No voy a comenzar con una charla como las que hacemos en la universidad porque no son horas y les agradezco sinceramente porque les estoy mirando y están muy atentos. Pero simplemente, antes de entrar, sí les quería comentar que la emulsión bituminosa es un vehículo. La emulsión bituminosa es un vehículo para poner betún a temperatura ambiente. Simplemente quédense con ese concepto. Y variando una serie de parámetros como les voy a comentar ahora, cuando he querido decir que se innova mucho en el sector de la emulsión bituminosa, se pueden conseguir muchas cosas muy interesantes que al final aportan características al firme. Digamos que jugando con ciertos componentes, variaciones, se pueden conseguir cristales de formación, se puede jugar con microencapsulación, etcétera, etcétera, que digamos que en resumidas cuentas estos materiales eh, ...se diseñan ad hoc para cada característica y cada solicitación necesaria. Por eso y requiero que el bajo coste no esté reñido con la calidad... ...y sobre todo lleva muchísima ciencia y mucha innovación este tipo de materiales. Bien, quería comenzarles a, a hablar principalmente de tratamientos superficiales. ¿Mm? Y como no, pues principalmente hablarles de los tratamientos superficiales con riego con gravilla... ¿Mm? que aportan como saben todos ustedes, a la carretera, inciden principalmente en dos parámetros. Un tratamiento superficial es una, una aplicación de varias capas de emulsión y arido. a mí me gusta muchas veces, cuando ocurre lo explica la universidad, que lo compara con una tostada. Una tostada que le aplicamos mantequilla y azúcar. Y al que es muy goloso, pues como yo, le echamos otra mantequilla, otra capa de mantequilla y espolvoreamos otra capa de azúcar. Me encanta cuando, cuando lo explica a las universidades y quería, quería hacerles el, el comentario. Bueno, la carretera principalmente incide en seguridad vial. Creamos una, una, una, una nueva capa de rodadura con una macrotextura elevada e incide muy claramente en la adherencia a pavimento neumático. Sellan y la superficie. Con lo cual, no directa, pero sí indirectamente, aporta... ...o incide para que el firme mantenga sus propiedades estructurales. No, no tienen capacidad estructural por sí mismo pero con lo que aportan al firme... ...pues sí que de, de garantizan la durabilidad y que mantengan esas, esas prestaciones. Y al medio ambiente de per se, pues como han estado viendo durante toda la mañana... ...las comunicaciones con emulsión y les he comentado al principio a no requerir calentamiento, imagínense lo que hemos estado hablando, Ángel, eh, Ángel San Pedro ha estado comentando antes, el tema de huella de carbono, emisión de CO2, etcétera, etcétera. Además, son técnicas que he estudiado bien el árido, porque no todos los áridos valen para las técnicas en frío. Y eso es un, un pensamiento que se tenía en la, eh, antiguamente, y no todos los áridos valen. Los áridos hay que cuidarlos. Eh, sí que es verdad que la emulsión se adecúa al árido, a la aplicación, pero los áridos hay que cuidarlos. Es importante para el éxito de la técnica. Bueno, comentarles que existen experiencias de aplicación de tratamientos superficiales hasta carreteras con categoría de tráfico T1. Con lo cual, eh, imagínense la posibilidad que, que puedan tener pues, para, para esta red autonómica y provincial que es el, el marco de este, de este congreso que, que estamos eh, hablando. Por otro lado, también en la misma línea de tratamientos superficiales sostenibles tenemos las lechadas, bituminosas y microagornados en frío. Digamos que esta técnica sí que ha, sido, ha ido de la mano del desarrollo tanto de la emulsión, del cuidado de los áridos y de la maquinaria. La maquinaria también no es la que había hacía hace unos años. Ahora las máquinas, hay máquinas... En el panorama nacional pues que dosifican por ordenador con caudalímetros, perfectamente dosifican. Digamos que también en ese sentido esta técnica pues, pues ha ido muy, muy de la mano de, de, de, de, la, indust de, de, de la maquinaria ¿no? a la hora del de desarrollo. Bien, comentarles que son tratamientos superficiales, no, no, en ese sentido actúan en, en capas de rodadura corrigiendo fallos de envejecimiento prematuros, alargando la, la, la vida útil del firme, evitando la entrada de agua al núcleo, muy importante, evitando la entrada de agua al núcleo. No olvidemos, eh, no incide directamente en la capacidad estructural, pero sí incide indirectamente, ya que lo impermeabiliza. Y por otro lado, son conceptos de conservación, pero conceptos de seguridad vial, pues forman unas rodaduras antideslizantes, evitando la pérdida de textura, corrigiendo pavimentos deslizantes. Todo ello se fabrica a temperatura ambiente, además es un, un equipo que conocen perfectamente, que mezcla, bate, mezcla in situ y extiende, con lo cual, pues eh, la posibilidad de poder moverlo y, y aprovechar áridos de locales, bien estudiados, que cumplan... Las, las especificaciones pues nos ayudan eh, desde el punto de vista del medio ambiente eh, en ese aspecto bien entramos en, las, en, en el apartado de las mezclas la primera mezcla que quería comentarles es, son las mezclas abiertas en frío eh, las mezclas abiertas en frío eh, qué nos aportan qué nos pueden aportar a, a las carreteras ¿no? que estos firmes no que qué... bien pues un buen comportamiento a fatiga son mezclas muy flexibles, que como he comentado anteriormente, cuando tenemos esplanadas que no tienen ese módulo, eh, ese módulo, tienen el módulo que tienen, pues son muy adaptables a esos asentamientos que pueda tener. Incide muy claramente también en la seguridad vial, ya que genera, crea una rodadura, un firme, una rodadura muy elevada en cuanto a macrotextura y también en cuanto a confort sonoro. Eh, ya que tiene un alto contenido de porcentaje de huecos. Son mezclas acopiables, transportables y, si se estudian y se cuidan los áridos, eh, son mezclas que dan muy altas prestaciones. Es más, además, si se emplean con emulsiones modificadas, eh, las prestaciones, como no pueden ser de otra manera, aumentan. Al medio ambiente que aportan este tipo de mezclas, no requiere calentarlo. Posibilidad de empleo de locales, incluso bien estudiado y bien clasificado, se pueden emplear material fresado de mezcla bituminosa. Otra mezcla sostenible que le quería traer es la grava emulsión. Y yo a la grava emulsión la llamo la injustamente olvidada. Porque es una mezcla que en otros países se emplea eh, en proyecto. Y al igual que tiene, hay, eh, aquí tenemos eh, prescripciones que dicen que si se supera 70.000 metros cuadrados hay que valorar unas ciertas técnicas. En otros países eh, dicen per se de que si se va a aplicar una capa de base, una capa de base intermedia, se tenga en el estudio y en consideración la grava emulsión. La grava emulsión es una mezcla de capa de base intermedia con un excelente comportamiento a fatiga y muy flexible. Y es muy interesante porque va adquiriendo una resistencia mecánica progresiva, se va adaptando también al tema del soporte, y es uno de los materiales de capa de base que más impermeabilizan a las capas granulares, con lo cual dota a la carretera, a la futura, eh, carretera en construcción o rehabilitación, de unas características muy, muy interesantes. Y les he traído una foto de, de, de abajo que pueden ustedes ver, que es una carretera con una intensidad de tráfico T1 que en la capa de base lleva grava emulsión. Digamos que hasta el tráfico T1 hay experiencias a nivel nacional. No hace falta que nos fijemos en otros países, pero siempre y cuando cuidando los materiales. El éxito de las técnicas con emulsión también es parte de cuidado de los áridos. La industria digamos que ya tiene muy avanzado y muy desarrollado el estudio de la emulsión en cuanto a sus características, eh, eh, etcétera, etcétera, a nivel industrial. Pero queda la otra parte, que es la parte de, de los áridos. Bien, se puede ampliar también desde el punto de vista emplear materiales fresados, no requiere ningún tipo de calentamiento. Dentro de las mezclas sostenibles les quería traer dos mezclas, por así decirlo, innovadoras o que ya tienen mucho calaje. En, en, en la construcción y la, y la conservación de, de firmes. El primero son las mezclas templadas con, con emulsión, eh, que estas técnicas nacieron con la filosofía de aunar un poco características de las técnicas con emulsión en frío y las técnicas en caliente, pero son mezclas totalmente distintas y no se pueden comparar. Sí que es cierto que al trabajar a temperatura templada, pues respecto con emusión no requieren tiempos de maduración. Sí que verá que son mezclas flexibles, pero sí que adquieren unos módulos muy interesantes para poder eh, tenerlos en consideraciones en, en, en ciertas intensidades de tráfico, incluso más altas de la experiencia que les he querido traer hoy. So, cuando les pongo ahí que son mezclas más transportables, al tener menor temperatura, digamos que podemos transportar más porque pierden menos temperatura a la hora del transporte, con lo cual son mezclas también muy ideales para operaciones de asfalto. Y soy conocedor que algunos ayuntamientos incluso están abogando mucho por la baja temperatura en ese sentido, porque son mezclas que aunque esté el camión retenido por la propia operatividad de la obra, no pierde la temperatura la mezcla, se compacta y se garantiza las prestaciones de la misma. ¿Cómo, de otra manera, al estar trabajando a baja temperatura, reducimos considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero? En cuanto a técnicas de rehabilitación sostenible, el primero es el reciclado en frío con emulsión. Hemos tenido una charla antes de irnos a comer muy extendida y muy gratificante sobre esta técnica y una experiencia de éxito comentarles que se ha cernido sobre el in situ pero también quería comentarles que también se puede realizar reciclado en, en frío con emulsión en central donde se clasifican eh, el material eh, fresado y bueno, comentarles un poco lo que han comentado mis anteriores ponentes en, en ese sentido ¿no? eh, a la carretera aportan una resistencia mecánica progresiva que eso es, eso es muy interesante que vaya adquiriéndolo poco a poco eh, un buen comportamiento a fatiga porque ese ligante está menos envejecido en película fina a la hora de la fabricación porque no, ninguno de sus componentes ha requerido calentamiento y bueno en el caso del in situ, pues una mayor rapidez de ejecución. En cuanto al medio ambiente, aprovechamiento de material de fresado eh, 100% y no requerimiento de, una, de ningún tipo de ligante Y ya para, para finalizar, que ya me ha sacado la, la segunda... Amarilla Ángel, no quería irme sin comentarles eh, técnicas de rehabilitación sostenible, mezcla templada, reciclada con emulsión. Digamos que hoy por hoy es la única técnica que permite el empleo de eh, hasta la tasa total de material de mezcla bituminosa fresada. Siempre se deja un porcentaje para corregir la curva. Pero se puede diferentes, eh, como ven ahí, diferentes tasas de incorporación. No requiere un tiempo de maduración. Hemos visto anteriormente que diseñando emulsiones específicas se recortan, pero es que este no requiere ningún tipo de maduración. Al trabajar a nivel el templado no precisan ningún tipo de rego, de protección, y conseguimos módulos similares a una mezcla. Asfalto concreto de tipo base de tamaño máximo nominal 32. Para concluir, quería traerles estas tres eh, conclusiones de mi, de mi comunicación. La primera, incidir en lo que he hablado al principio de mi comunicación, que es soluciones a bajo de coste, no quiere decir soluciones de baja calidad, todo lo contrario. Los firmes con emulsión son firmes sostenibles y eficaces. La versatilidad de los firmes con emusión ofrecen soluciones para cada tipo de vía, ya sea una solución desde el punto de vista funcional, incluso desde el punto de vista estructural. Finalizar, muchísimas gracias por, por su atención. Eh, he preparado una pequeña presentación. Eh, sobre la experiencia, sobre lo, lo más representativo que ha hecho la, la Consejería de, de Fomento en Andalucía en los últimos años con respecto a pavimentos y firmes. Eh, la estructura un poquito, pues contando un poco cuál es el escenario inversor ahora, que no es tampoco para. Eh, ocurre un poco como en toda España, que no están las cosas especialmente bien, y algunos hitos singulares como el ICAFIR que ya se ha mencionado esta mañana, y algunos tipos de tratamientos un, un poquito especiales. perdón eh, Nosotros ahora nos movemos con el Pista, el plan de... De infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía. El escenario inversor, pues, como ocurre en Aragón, como ocurre en toda España, es bastante eh, apretado. Hay para poco más que para la conservación, pero um, estamos siempre intentando buscar nuevas soluciones para, para, para mantener, para mejorar. Tenemos una red muy potente en Andalucía: son 10.400 kilómetros de, de carreteras, realmente es, es grande. Eh, está erróneo aquí: son 1.200 kilómetros de autovías. Y, y, bueno, pues realmente los ratios de inversión estamos muy por debajo de lo que nos gustaría y de lo que deberíamos. Eh, tras unos años muy buenos, hasta 2006-2007, ahora estamos totalmente en otro, en otro escenario. ¿no? Son 1.300 millones de euros, de los cuales la mitad son para carreteras, pero a lo largo de, de, de cuatro años. Eh, esta mañana, en la presentación de Aurilo Ruiz, que ha hecho que ha hecho Ángel San Pedro en su lugar, se ha mencionado ya expresamente, pero uno de los hitos más importantes en la consejería es, eh, es nuestra instrucción para cálculo de firmes. Es una instrucción que... Estamos bastante satisfechos, la empleamos bastante, sé que se emplea fuera de Andalucía bastante también y aunque con sus carencias, como, como no puede ser menos, pero es una instrucción valiente, sobre todo porque es, es un cálculo analítico y entonces te permite una total flexibilidad, ¿no? lo cual optimiza costes, no puedes eh, reducir todo con sus límites, evidentemente, apostar más por, la, por un solo cemento o por una zahorra, mayor espesor de zahorra, mayor espesor de mezclas te da mucho más juego y siempre te permite optimizar. Eh, eh, sobre todo además se hizo una, una, un énfasis especial en, el, en la esplanada y en los cimientos. Me ha extrañado un poco en la presentación de Aurelio que aparecía unas esplanadas bajas en Andalucía, pero es que nosotros la, la E1 directamente no se, no se aplica, solamente vamos a E2 y a E3 con el ICAFIR. Eh, la entrada podría ser similar a la del catálogo de firmes del Ministerio, pero hasta entra un poquito más, no? mete el efecto dependiente, la pluviometría, tiene bastante juego. Y ahora mismo tenemos en marcha, en fase inicial, pero queremos hacer una nueva versión que ya nos, nos abra pues, para fomentar su uso también, no? nos habla a todo el tipo de, de nuevos materiales que estamos hablando ahora, no hemos sido no tan buenos nuevos, ¿no? pero bueno, desde los reciclados, hasta las mezclas templadas, las semicalientes, el caucho de proveniente de neumático... Y, y bueno, y también eh, meter un módulo de rehabilitación de firmes, porque esta es para firmes nuevos de nueva construcción. Como ahora no vienen por aquí las cosas, sino más bien por rehabilitar firmes, eh, es interesante este nuevo módulo que pretendemos redactar. Paso muy por encima, pero bueno, es un programa, como se ha comentado esta mañana, muy visual, muy sencillo. Tiene un módulo para el cálculo del cimiento de firme, que te va exigiendo capas en función del CBR el terreno natural subyacente, hasta conseguir la categoría de explanada deseada. Por supuesto, antes de haber metido la, las solicitaciones de cálculo y, y luego tiene otro módulo en el cual ya eh, calculas el, el firme hasta, hasta obtener lo, los ejes y la categoría de esplanada. Eh... He metido aquí un pequeño apéndice también porque la, dentro de las publicaciones que hemos hecho se ha insistido mucho en el tema eh, paisajístico y medioambiental porque Andalucía tiene el treinta y tantos por ciento de su superficie protegida y entonces bueno, tenemos diferentes, diferentes publicaciones que se usan bastante eh, para recomendaciones, para la redacción de proyectos de carretera y de, de, de refuerzos en, en este tipo de, de ambientes. Eh, analizando... Lo que hemos hecho en los últimos años, yo mismo me he sorprendido un poco de, de que realmente hemos barrido todo el, todo, el, todo el abanico. Se han hecho multitud de diferentes tratamientos en todos los, los últimos años. Los últimos un poco menos porque estamos más parados, no, no nos vamos a engañar. ¿no? Pero teniendo en cuenta que Andalucía tiene muchos terrenos diferentes, pues realmente sí, se ha ido por todo tipo de apuestas. Desde luego muchos tramos experimentales, que eso no voy a incidir mucho, pero también ya hemos pasado a hacer obras de verdad ya de, de, de dimensiones importantes y también a, a muchas publicaciones de, de todo tipo. ¿no? Eh, de lo más reciente, para fomentar el uso de los residuos de construcción e inmolición, hemos hecho un catálogo de firmes empleando residuos de construcción, que es una apuesta interesante, ¿no? por lo menos puede favorecer el empleo de los mismos. Por, no voy a entrar mucho en cada uno de ellos porque eh, podría haber una presentación cada, de cada uno de estos aspectos. ¿no? Eh, es curioso en este, especialmente, los resultados que hemos obtenido de la zahorra obtenida por, por los residuos de, de, de hormigón, ya que produce hasta una cierta cementación y nos ha dado unos resultados mejores a los de la propia zahorra artificial que, que todos. Conocemos. ¿no? Es un catálogo muy sencillo que puede ser pues, parecido al del Ministerio que te, que te va ofreciendo pues, para el cimiento y para y para la firme, diferentes soluciones. Eh, más soluciones que se han empleado, eh, hemos hecho hasta un tramo de carretera con un pavimento continuo de hormigón armado, eh, en una zona relativamente valiente, porque era una zona de, con materiales malos, que, que ha sido una apuesta quizá algo arriesgada, pero por ahora está funcionando bastante bien, eh, sin, que ten, sin que sean novedosos, pero bueno, por mencionar, todo el tipo de soluciones del abanico que estamos manejando. El reciclado con cemento se ha, se ha empleado muchísimo, aunque no hablemos de firmes, pero la estabilización de cal ...de estabilización de margas y de arcillas con cal... ...se ha hecho de modo masivo... Eh, ...como en ninguna otra parte de España probablemente... en ...millones y millones de metros cúbicos... ...tanto en la zona de Jaén... ...como en la zona de Cádiz, en la A381... ...y en la autovía del Olivar... ...el reciclado con cemento... ...en el tipo de carreteras que nos encontramos nosotros... ...que muchas veces tenemos... ...el clásico Macadam con una pequeña capa de aglomerado... ...el reciclado con cemento nos ha funcionado muy bien... ...porque con el tamaño de piedra del Macadam... ...es difícil plantearse otro tipo de tratamientos... ...y los reciclados con cemento han sido muy muy satisfactorio Se ha hecho muchísimo reciclado con, con emulsión hace tiempo, se hicieron 120 kilómetros en la A92 eh, y con evidente éxito, eh, aunque hemos, tuvimos bastantes dificultades al principio, con, concretamente una experiencia mía con el tiempo de, de curado, que realmente tuvimos dificultades con el hecho del paso del tráfico, aunque por la experiencia que nos han contado esta mañana veo que hay fórmulas para acelerar mucho ese, ese, ese curado. ¿No? Eh, aquí, bueno, pues, eh, hay uno de los tramos de la 92 donde se intentó el máximo aprovechamiento de, de toda la remodelación de la remodelación del año 92, del, del arreglo de la 92, el máximo aprovechamiento de todos los materiales, eh, consiguiendo esta ahorra reciclada con las capas de grabacemento que tenía la. la, la la, el firme original eh, con, el mezcla, con la mezcla bituminosa, estamos hablando del año 2005, todavía no era tan habitual, con una gran tasa de, de mezcla reciclada aprovechada, fue de las primeras experiencias que hubo de forma importante. Hemos hecho bastantes tramos también, bueno, bastantes, cuatro tramos con mezclas templadas, tanto con emulsión... Con, con espumantes, con, con espuma de betún, eh, muy interesantes también. Bueno, además aquí se ve la, una foto, la foto está tan bonita con el color azul de, de, de las temperaturas. Hemos hecho una publicación, unos pliegos con especificaciones técnicas para el uso de este tipo de mezclas, que creo que no hay mucho publicado a nivel de organismo, a nivel, de, a nivel estatal. Y la última apuesta fuerte que hemos hecho ha sido en la Autovía del Olivar, que ha sido la última gran inversión en carreteras que se ha culminado en, en la Junta de Andalucía que son 50 kilómetros de autovía en la provincia de Jaén, finalizada en 2015, se han hecho 22 kilómetros de, de autovía con toda la rodadura, con polvo de neumático, además empleando diferentes, diferentes técnicas. Las dos casos, vía húmeda, pero las wet process y terminal blend, la de, la de directamente comprando al suministrador el betún modificado con ese polvo de neumático, o la de aportar, con en este caso era Ditec Pesa y a través también de asfalto ...con la incorporación del caucho directamente en la planta. Hemos hecho varios tramos eh, para poder también controlar y, y bueno además hemos implantado un convenio de investigación para el seguimiento de los mismos para conocer su, fun su funcionamiento en obra, que teníamos un cierto temor, cuando alguien hace algo relativamente novedoso siempre lo tiene y más la administración que somos conservadores por naturaleza, digamos, ¿no? Pues eh, se implantó un convenio de investigación con el Laboratorio de Ingeniería de Construcción de la, de la Universidad de Granada, eh, que además, bueno, estamos empleando básicamente el ensayo de UGR-FAT, que es muy interesante, con respecto al, a la fisura y a la energía que, que, se, que, que absorbe la mezcla en la fisura, y, y bueno, pues ha sido una experiencia especialmente interesante. Eh, y luego, aunque sea una medida un poco más humilde, pero lo que en la consejería siempre ha habido un interés especial y así se ha sido muy machacón con el tema de, del IRI. Estamos especialmente satisfechos. ¿no? Hemos empleado masivamente eh, los microfresados en la zona de error, el, el silo transfer para lograr buenos resultados y hemos conseguido en, estas, en esta última autovía pues, algunos de los mejores resultados de IRI de, de, del país, con IRI de medios por debajo de 0,5, que yo, alguno habrá por ahí, pero yo no he visto por ahí mejor que lo sabrá, ¿eh? no, no, no digo que no. Eh, bueno, eh, aquí solamente por insistir que, que hemos llevado un control muy exhaustivo desde la Zahorra, prácticamente en la capa base ya cumplíamos con, con lo que exige el PG3 para una rodadura. Aquí simplemente incorporo una pequeña reflexión, porque la última obra que estoy haciendo es en la, la Serranía de Ronda, eh, haciendo uh, una serie de, de arreglos allí. pues. Mm, Preparando la presentación, pues se me ocurrió, pensando en esto, cuando me he encontrado una carretera con un tráfico ridículo, un tráfico, será un t 42 o, o así, eh, pues paquetes de aglomerado de 60-70 centímetros, ¿no? Y como pequeña reflexión, es, al final es algo tan simple como que lo barato sale caro. Probablemente aquí una escasa inversión en el cimiento de firme en su momento, pues ha obligado en un sitio... Eh, donde evidentemente no lo requería pues a tener que ir metiendo capas y capas de aglomerado. ¿no? Ahora mismo nos podemos encontrar en la misma situación, tenemos poco dinero para invertir y a veces pues por desgracia lo, lo baratos sale caro. Hasta aquí me he hecho un pequeño tanteíto de, de cuánto más nos ha podido costar a todos pues eh, esta situación. Evidentemente no tenía toda la carretera 70 centímetros de mezcla, pero sí que tenía 40, 45, una zona donde luego los tráficos no lo, no lo exigían. Esto puede ocurrir en cualquier lugar de, de España, sin duda. Y bueno, solamente como conclusión, bueno, pues que, que dentro de que, como decía antes, las, las administraciones siempre somos de talante conservador, porque nadie quiere jugársela, pues es cierto que la consejería sí que apuesta por cualquier por, por todas las iniciativas innovadoras y más que tengan el, marchano, el marchamo de la sostenibilidad. ¿no? Y, y se ha hecho una elevada exigencia en, en todo el tema de calidad y que estamos permanentemente abiertos a, a probar todo este tipo de, de, de, de técnicas, más o menos nuevas. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos otra vez. Eh, eh, simplemente unas pequeñas notas, unas pequeñas reseñas para introducir el debate que luego vamos a, a llevar a cabo. Eh, en primer lugar, eh, antes que nada, un, un, una pequeña diapositiva tomada del Plan General de Carreteras de Aragón 2013-2028 en el que, en el que vemos una pequeña comparativa con algunas comunidades, las hay de todo pelaje en cuanto a, al tamaño red y a inversiones, y en el cual vemos efectivamente que Aragón eh, tiene unos ratios demoledores. Eh, todo esto en cuanto a, a, a inversiones de bajo coste... Mm, la inversión en Aragón por kilómetro de Grecia estaba en el año 2012 según una publicación oficial en 6.000 euros por kilómetro alejadísima de cualquiera de las otras comunidades con lo cual cuando hablamos de bajo coste sabemos muy bien de lo que hablamos y casi prácticamente hoy en día con más motivo por todo lo que se ha dicho hasta ahora cualquier actuación prácticamente nuestra necesariamente es actuación de bajo coste esta mañana creo que lo comentaba Carlos Estefanía las administraciones de carretera en general son administraciones que se dedican se dedicaron, sobre todo, desde el principio, básicamente, a conservar y, de vez en cuando, invertían. Los años 90 y los primeros 2000, nos pensamos todos que eso había cambiado. Eh, realmente, se invirtió muchísimo en acondicionamientos, las redes heredadas por las comunidades autónomas cambiaron y pensamos que eso iba a ser eterno, pero no ha sido así. Con lo cual, en nuestro caso, en concreto, nos encontramos con redes eh, de 5.000 y pico kilómetros en, cual, en la cual más de la mitad de las carreteras no están acondicionadas. Evidentemente los, los ratios de tráfico, las IMDs son poco importantes, pero hay, un, hay una demanda social creciente y todo el mundo quiere una carretera con unos estándares ya no de seguridad sino también de comodidad que las carreteras actuales desde luego no pueden dar. En ese sentido es donde estamos actuando. Aquí vemos por ejemplo el, el caso de la provincia de Zaragoza de nuestra red autonómica sobre 2047 kilómetros está condicionado al 45%. La mayor parte del 80, se hizo del 85 al 90, desde los primeros años de la, de la comunidad autónoma hasta el 2000, el 60%. Del 2001 al 2009 se hizo algo y desde entonces, desde el 10 hasta ahora, pues prácticamente nada. Pero eso no es todo. Claro, hay que acondicionar, pero luego hay que conservar y hay que hacer mantenimientos extraordinarios. Gran parte de los acondicionamientos no tienen un mantenimiento mayor en 20 años, con lo cual, los estados de la red vamos, van progresivamente, como se ha repetido hasta la sesión de esta mañana, van progresivamente envejeciendo. Y aún nos queda el resto de la red que no está condicionada. Vamos a ver eh, la, la, el tipo de actuaciones normalmente que hacemos con, con nuestros. Video, por favor. Con, con nuestros medios, pues, pues son actuaciones del tipo de artesanas de, de, de, de toda la vida. Hacemos eh, actuaciones de este tipo. Eso es lo que nos permite eh, ir manteniendo carreteras. La carretera en concreto que estamos viendo en este vídeo con muchas dificultades es una carretera que se acondicionó en el año 85 con medios propios y va a sufrir ahora, va, va, va a tener el beneficio de un refuerzo después de más de 30 años. Corta vídeo. El siguiente es de la misma carretera en la que vemos que estamos intentando adaptar como podemos, con, con la mejor de nuestras voluntades, estas carreteras Corta vídeo. para el, el, el, ya digo, el refuerzo que vamos a sufrir vamos a recibir ahora ha habido experiencias en este sentido del que estamos hablando de bajo coste ya en el año 2003 por ejemplo se hizo un proyecto entre Chalamera y Sena en la A131 en la cual se reciclaba con emulsión en frío no, no el tramo de carretera pero sí zonas muy importantes y luego eh, un refuerzo hay múltiples ejemplos de reciclado con cementos en 2007 se hizo una serie de, de proyectos tipo en, cada una de, en las tres provincias en Zaragoza, Huesca y Teruel y, bueno, eh, con, con relativamente con, con, buenos, con buenas, buenos resultados. También ha habido experiencias, por ejemplo, en, en Tamarite de la Lidera, en Tamarite Benifar, un, re, un fresado con reposición de un 60%. Fuimos un poco más allá de lo, que, de lo que prescribía el PG4. Y, bueno, la que ya hemos citado ampliamente esta mañana, el, refuerzo, el reciclado con emulsión de, de cariñina en almunia, digamos, quizá, sin duda, la emulsión. La, la inversión más importante en este sentido. Actualmente estamos intentando, sobre todo, claro, la red no acondicionada, que es, ya digo, muy importante, aunque con tráficos bajísimos, pero bueno, eh, hay población a la cual estas carreteras atienden. Por ejemplo, estas es son un, unas, unas eh, instantáneas de la A2202 en el prepirineo zaragozano, en la cual vemos el estado de la carretera antes, era una carretera estrecha, con un firme relativamente bueno porque estaba bien y además con poco tráfico. Y ha quedado una carretera muy digna, pero claro, con 5,50 en el mejor de los casos. En este tipo de actuaciones, lógicamente, pasamos de una carretera sinuosa e incómoda a una carretera que puede llegar a ser peligrosa porque evidentemente los elementos de la carretera no cambian y los radios no cambian, con lo cual eh, hacemos un estudio posterior intensivo de la señalización mínima que hay que poner, por supuesto, en, en un terreno de nadie en cuanto a normativa. Actualmente también hemos hecho estas son actuaciones casi siempre ligadas a los contratos de conservación, que es, hoy en día son la única herramienta que tenemos hábil para trabajar sobre este tipo de, de carreteras. Tenemos eh, un ejemplo en la carretera AM2602, una carretera prácticamente sin tráfico, eh, una y de 97 con prácticamente sin pesados, pero esta en firme estaba está muy mal, entonces hemos conseguido hacer una actuación en 4 kilómetros en la cual desde luego se ha ganado muchísimo otra actuación reciente en, en, en, entre loberia y longas seguimos en el prepirineo eh, zaragozano y hemos, eh, es, en esta también se hizo reciclado y luego un, un aglomerado final ¿Vídeos? aquí vemos en, en este vídeo el reciclado, bueno, tampoco es nada extraordinario se recicló el, el firme existente. Eh, la única precaución, evidentemente, es ver los contenidos de yeso de del, del, del material subyacente y, y se recicla un paquete de 35 centímetros habitualmente. Fuera vídeo. Quedan. El de abajo, por favor. Quedan unos tramos bastante, bastante decentes, pero, en fin, tenemos el problema del gálibo difícilmente, ya digo, llegamos a 5, 5, 50 y lógicamente los elementos de la carretera son la carretera antigua. Aquí la verdad es que este vídeo estaba muy bien, pero no conseguimos verlo. Corta vídeo. Eh, este es un ejemplo sobre una carretera ya de, de cierta entidad, eh, con un tráfico de una media de 176 ya es una carretera importante en las inmediaciones de Cariñena, el, el tramo cariñena Villanueva se ha condicionado un, un tramo de, de, de 4 kilómetros, vídeo, y que la verdad, bueno, pues aquí se ve en el vídeo, se, se puede ver un poco la diferencia de, de lo antiguo a lo nuevo. Aquí se han conseguido entre 5,50 y 6 metros de plataforma, no de carriles, con lo cual seguimos sin pintar el eje. Parte del, del, del subyacente también se, se recicló, no en su totalidad, porque evidentemente vamos a las zonas en las que, en las que más podemos aprovechar para, para afinar los recursos, los escasos recursos con los que contamos. Actualmente estamos trabajando en algunas experiencias en proyectos para la, para la próxima campaña en las cuales en la actuación intenta llegar también a esos 5, 50, 6 metros. Esta es una actuación en concreto en, en, entre Yueca y, y el cruce de Jarque, en la A1503. Esta en una carretera que en, en el eh, extinto proyecto red lleva un acondicionamiento integral. Convencidos de que es imposible eh, en la, en la, con la regadita existente llegar algún día a un acondicionamiento, pues vamos a intentar llegar... A un semiacondicionamiento, pero con un, una, una plataforma de 550, mediante una, pequeños ensanches a ambos lados con grabacemento. Esta es una experiencia análoga, en la A1505, en este caso, en un tramo que no estaba incluido en el proyecto RED y en la actuación es, es muy parecida. Vamos a intentar conseguir los 550 y, evidentemente, eh, con una implementación del, del, del balizamiento, la barra de seguridad y la señalización, porque ya digo, l, la, la carretera que que vamos a conseguir, tiene una, una geometría de, pues de, de 1880, en lo mejor de los casos. La, la actuación de bajo coste también más relevante que hemos podido hacer es la de redactar las normas, las, las recomendaciones de, de, de firmes, porque bueno es un trabajo que exigió poco poca inversión y ha permitido ajustar y afinar las, las secciones que se venían empleando. En, tradicionalmente, en, en el gobierno de Aragón se empleaban la, la norma de, de firme del 75, sistemáticamente 8 o 12 centímetros, en algunos casos 6 centímetros, porque en aquellos años, con mucha inversión en acondicionamientos, era, era la política general era invertir en trazado, pero no en firme porque se esperaba, se tenía la, la esperanza de que algún día se pudiera invertir en firme. Como la realidad fue que no se podía invertir en firme, entonces la decisión fue recactar esas normas que se comenzaron en el año 2006 y entre los avatares de, que es muy complicado este tipo de trabajos en administraciones tan, tan escasas como la nuestra, tan, tan pequeñas, y a, además hubo el problema de las, las eh, el, la reacción del PG3 y las, las eh, certificaciones de la, de la Unión Europea, se acabaron en el 2011. Y también en un momento no demasiado bueno, porque realmente eh, no, no llegaron a ser aprobados por el decreto del Gobierno de Aragón, sino que, bueno, simplemente su, su aprobación tácita la ha dado el empleo en la redacción de los proyectos del, del, del proyecto RED, de 700 kilómetros de carreteras, que sí fueron redactados, con lo cual eh, ese, digamos, fue su definitivo espaldarazo. Pero por otra parte, eh, bueno, esta, digamos, es una actuación que, eh, que nos ha permitido pues, eh, una sistemática en la redacción de los proyectos bastante adecuada a nuestra realidad en cuanto a materiales, por ejemplo, a la presencia abundante de yesos en zonas de Huesca y de Zaragoza, sobre todo, en cuanto a la presencia de zahorras eh, también en, el, en los valles, de, en los valles de, de Huesca y de Zaragoza, y también al, al, al escaso tráfico que, que soporta la red. Eso nos ha permitido, todos esos aspectos nos los ha permitido la red, las normas, así como además adecuarnos a la realidad a veces de los proyectos y de, los, y de las obras en las cuales mediante, el, la, mediante los modificados se acaban ejecutando reciclados con cemento y sin un, eh, sin un apoyo eh, técnico. Claro, ahora por lo menos ese apoyo técnico existe y bueno eh, eso redunda un poco más en la seguridad de todo, de todo el sistema. Eso es todo. 900 kilómetros de las tintas diputación provincial... Eh, cero kilómetros de autovías ese sí es fácil de recordar y además con muchas travesías porque la edificación es muy diseminada y tal. Y esto tiene bastante importancia en la forma de, de explotar la, la carretera y por supuesto el servicio de vías y obras municipales es un servicio paralelo al nuestro y que da servicio pues apoyo a 102 municipios y cientos de juntas vecinales en temas de precisamente una cosa muy importante que tiene son los firmes de, de todos los caminos municipales y luego hay puesto también que, aunque está el Servicio de Proyectos y Obras y el Servicio de Puertos, pues el Servicio de Planificación y Supervisión está un poco de moda porque es el que incluye la prevención de riesgos laborales. Entonces, estamos hablando, hablamos mucho de firmes, de que lo hacemos, dejamos de hacer, pero desde que la ley de prevención de riesgos laborales y de todo eso, pues ha cambiado todo y la gestión directa, algo que era el bajo coste, por decirlo de alguna manera, que tapamos los baches nosotros, pues ha cambiado radicalmente. Es decir, mmm, procuramos no ser, no ser nunca contratistas y ser siempre promotores. Porque si hay un, alguien se pilla un dedo de un contratista, pues los responsables somos nosotros. Entonces, digamos, estamos en esa fase de, de, de quién somos, porque un, tapar un valle ya no es tan fácil. Aunque, hay, aunque la técnica sea buenísima y sea hasta barata. Entonces, digamos, pues tenemos ahora un poco eso de moda. Digamos, los lo, lo pongo un poco para que sirva de... Yo he tenido que reflexionar mucho y aprender mucho y no me sé casi nada todavía. ¿eh? Entonces, eh, lo único que sí quería era eh, plasmar eh, a lo largo de, de, de las transferencias para acá cómo ha evolucionado el tipo de firme, eh, cuando, para que se den cuenta un poco de... Bueno, claro, hablamos de comunidad autónoma y parece que somos todos ricos eh, comparado con, las, con los provinciales, que, que la verdad que no lo son ni de lejos... En eh, el año 84 después la transferencia, eh, teníamos casi 100 kilómetros en Macadam y no todos eran de la Diputación Provincial es decir, el Estado nos transfirió dos pistas y una carretera en tierra o sea, el Estado tenía eso y lo comimos, nos lo comimos nosotros evidentemente fue lo primero que pusimos a ver cómo quitábamos aquello hoy, hoy el 85% de, de las carreteras son de mezcla bituminosa y eh, Evidentemente eh, las primarias y secundarias, quitando, quitando ahí voy los kilómetros, quitando sí, a ver, no sé, un 2% de las carreteras secundarias, el resto de carreteras primarias y secundarias son en aglomerado bituminoso. Eh, las locales tienen mucho, todo el resto es en tratamientos superficiales y algunas locales también tienen eh, aglomerados bituminoso. Las locales, evidentemente, se parecen mucho a las de las diputaciones provinciales. Como ya dije en una. Pues claro, eh, si no, no sé tienen referencias, pero hice un comentario así parecido en el video de Alde de Tenerife, que dije alguna provincia, yo creo que era Burgo, me asustó a la vez que me dijo que tenía 2.000 kilómetros de carreteras y 6 millones manten para mantenerlas. le dije, joder, yo que tú desaparecía y, me, y, y hubo quien me dijo de provincias de al lado, no, yo tengo 4.000 kilómetros y tenía también 6 o 7, 8 millones de mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de bajo, costo, de bajo coste, pues aunque lograría otras matizaciones, pues en, es de pobreza total, en, en algunos sitios de pobreza total. Bastante, bastante mérito tienen con lo que, con lo que hacen. Y eh, cuando hablamos también de kilómetros, por ejemplo, hablamos mucho de, de las carreteras BID, de baja intensidad de, de tráfico, y nos quedamos en 2.000 vehículos como si eso fuese una marca de, de diferencia. Yo creo que tenemos que repasar un poco todo, porque yo, el 51% de mis carreteras no llegan a 500 de las cuales el 29% no llegan a 250. Pero es que si nos ponemos a mirar, en los 250 queda lejos. Entonces, es muy fácil las normas, la norma que hay, que paramos unos números que, claro, no cumples nunca. Entonces, cuando hablamos de gestionar y, te, y hacer normas, joder, es que no hay manera de, de acoplar esto en las normas. O sea, al final lo hacemos un poco a. Tenemos que hacerlo. Las, yo estoy pensando en las diputaciones provinciales mucho, que cada vez tengo más, más cariño porque tienen más mérito. ¿eh? O sea que. Y claro, ¿qué, qué normas van a aplicar si no pueden aplicar ninguna norma? A mí me parece, me parece casi imposible. Nosotros, por ejemplo, las carreteras del de, eh, 82% de la red cumple solamente el servicio al 30% de tráfico. O sea que es bajísimo. El, el, entonces, no, no, no, digamos, casi todo... No se, no se compensa lo uno con lo otro. Eh, quería repasar un poco el tema de la conservación, el tipo de conservación que tenemos en Cantabria es una conservación mixta. <coughs> tenemos medios propios, <coughs> en personal seremos 120, para 2.000 kilómetros unas 120 personas en total, contando a la persona de oficina y tal podemos ser 140, unos 66, 70 peones camineros. Y eh, aquí quería... Hacer un pequeño homenaje a un colaborador de esta asociación que participaba mucho, que yo empecé con él y aprendí mucho y además todo esto digamos, fue él el que lo que fue Arturo Llorca, que ya no nos puede acompañar y que hicimos pliegos para poner en marcha cuando el ministerio ya hablaba de conservaciones integrales, nosotros seguíamos tapando baches como podíamos. Y entonces todo esto se inició a través de esta asociación en reuniones de trabajo y él fue uno de, a través de la Comunidad de Valencia, uno de los que más impulsó e incluso yo creo que fue mucho más allá, con mucha más agilidad. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el contrato de vida invernal, nosotros la vida invernal es una de nuestras joyas de la corona. Tenemos, eh, va a ver, son siete máquinas fresadoras, no las tiene nadie, ni el ministerio sumando Media España igual llega. Y luego tenemos como 15 camiones cuña... Eh, es una cosa que nunca hemos cedido a nadie, siempre hemos hecho, lo que sí hemos hecho ya, un contrato paralelo para por las noches, nosotros por las noches, claro, no, no nos daba, entonces sí tenemos un contrato paralelo por las noches, que de vida invernal, que es el que vemos ahí, nos ha dado un muy buen servicio, pero el nuestro, no lo, digamos, no, no vamos a dar eh, más pasos adelante, sino vamos a mantener el servicio de la, de el, la conservación mixta. Tenemos un contrato de ciegas y desbroces, Cantabria tiene mucha hierba, tiene mucha hierba en las carreteras. Con el Dalle ya no damos abasto ni los que somos y está funcionando, ahí está. Bueno, los repintados y la poda de arbolado, eh, tenemos arbolado más de 20.000 árboles que están en la carretera, ahora no se puede cortar un árbol porque cortas un árbol y es como un delito, pues eh, por lo menos que no podamos y no caiga en la cabeza, en la cabeza de nadie. Eh, y antes he dicho que hay muchas, eh, muchas eh, travesías y una de las cosas, porque está más de moda, porque porque digamos la inversión se nota mucho, es el tema, bueno, tenemos, tenemos un montón de semáforos, seguridad tenemos paseos, semáforos tenemos 171 semáforos más 14 en, y luego tenemos 197 controles de velocidad. O sea, eh, parece, parece que poco, pero no sé si estará González López por ahí. Eh, eh, sí, bueno, pues los nuestros, nuestros semáforos están mejor regulados que los de Zaragoza. Por lo menos la gente no se ha quejado porque 45 segundos es lo máximo que espera un peatón. En, en, mi, en Santander hasta 90. Claro, ya pasamos... En... Entonces, es, digamos, estos tipos de contratos que parecen dan muy buen... Primero, se venden muy bien, son necesarios, eh, tienen un coste muy asumible, lucen un montón. y Esto sí que es, digamos... Eh el bajo coste de, de, del que gobierna, ¿eh? porque rápidamente enseña algo y sí que no hay ni que venderlo porque se vende solo. Y en cuanto a eh, lo, que estamos, lo que nos está estamos hablando más en esta jornada, tenemos dos contratos, que son el de bacheo con doble tratamiento superficial, nosotros ya no tenemos máquina de, de emulsión, ni, ni de extendedora, o sea, nosotros con nuestro personal eso ya no lo hacemos. Hacemos unos eh, contratos de bacheo, que ahí lo tenemos, de 2,7 millones en tres años, que son cuatro anualidades, que sea la trampa para poder caber, claro, lógicamente. Eh, digamos que nos da bien, porque ya, como tenemos menos doble tratamiento oficial en todas las carreteras, es un contrato que va holgado y eh, bueno y funciona muy bien. Y luego tenemos otro contrato de mejoras puntuales con aglomerados. En las carreteras de, de, perdón, de aglomerado de bituminoso pues tenemos otro contrato de 1,2 millones al año, y también lo mismo, digamos que, que bueno, nos vamos defendiendo, nos gustaría que fuese más, pero bueno no vamos a protestar más allá de lo, que, de lo que parece lógico. Y luego está el servicio de vías y obras municipales que atiende a los ayuntamientos, nosotros no atendemos ayuntamientos, solamente atendemos a nuestra red, eh, que también hace pues, del orden de 140.000 metros cuadrados de doble tratamiento, con medio, eso sí es con medios absolutamente propios. Eh, 190.000 de doble tratamiento con puertos 4 metros, o sea, con cam en caminos de 4 metros de anchura más o menos, porque son caminos municipales, hace bache, eh, bacheos en, en, el, en otro tipo de caminos que ya tienen aglomerado. y eh, lo curioso es que aquí los ayuntamientos ponen el betún y el gobierno, la, la, la consejería pone el, el, el equipo. Y bueno, y así va avanzando. Como hoy se ha criticado, vamos, criticado, lo aumentó un poco, yo ver, quería. Un par de minutitos. Un par de minutos. Eh, no, lo último y ya luego lo, lo otro que tengo lo dejo para después, si no. Eh, como hemos hablado un poco de... Esta mañana empecé el desayuno hablando de gestión y cosas de estas y después se ha puesto un poco tal, pues yo no quería... El título que habla de conservación y bajo coste, pues me, me da un cierto repelos. Lo que llevamos muchos años ya, no, bajo coste no, es que somos unos arrastrados. Pues ya no, no podemos ya hacer más. Claro, eh, la conservación tiene una definición negativa, antes decía, decía Estefanía esta mañana que no se cortan cintas, ¿es verdad? No se inaugura. Entonces, no lo ve nadie, no luce en la inversión que hace, no luce. Pero es que además tiene otra... Si se hace bien, no se nota. haces una cartera es una conservación perfecta, nadie lo nota. Coño, que ellos lo hicieron hace 15 años y que ellos siguen muy bien. Salvo la conservación integral del ministerio, que es otro mundo una cosa ya pues casi un lujo comparado con la media que tenemos, que solamente la vemos cuando vamos por la autopista y nos está puteando porque están en un carril ocupado. O sea, también protestamos porque están haciendo la conservación y está el carril ocupado. Entonces, pues, digo siempre esto. Entonces, el bajo coste es como las aerolíneas, el bajo coste se ha puesto de moda con las aerolíneas, pero las aerolíneas las subvencionan y además hacen contratos publicitarios. Nosotros en conservación no hacemos nada de eso, es todo lo contrario. Yo siempre digo, permitirme que, que la buena conservación es como la excelente ama de casa. Llegamos a casa, está todo perfecto, todo limpio, la ropa limpia, todo buena bien, tal, la comida come, tal. como que está, tiene que estar, como que está así porque le toca. Eso sí, el día que está un poco quemada, un poco salada la comida, todos opinamos. Pero si está todo bien, no llegamos y felicitamos a quien es la responsable. La conservación. Es exactamente lo mismo. yo La única el que tengo referencia, la única conservación que puede ser de bajo coste, es la que hacen, por ejemplo, en... La he leído... No, tengo referencia porque lo he leído en el periódico, no porque lo conozca. Esa, por ejemplo, es una... ¿eh? Donde el, el, el cura sale... No sé si está bendiciendo los valles para que no hagan daño o es para que alguien se dé por aludido. Entonces, esa sí parece que se abogote porque se hace con agua. No vale ni la munción. <risa> agua. Bendita pero agua. ¿eh? Y bueno, luego tenía otra cosa, pero lo comento luego llegado el caso, porque si me, ya que se corta el tiempo, si sobra, lo comento para... Muchísimas para, gracias. Para, para gracias una cosa para más, más Un fuerte aplauso, por favor. <risa>